no soy eléctrico, yo creo en esas cosas, y lo peor que puedes hacer es tener miedo, mm. porque es lo que se alimenta. Mm. Hice, hice así, cogí y dije, anda, entra, que necesito un compañero para jugar la play. Claro, que miedo. Pero hay un momento de que yo me sentía, me pegó una escalofrío de aquí a aquí, y miro así y noto como alguien se senta al lado. Claro, lo que hice fue coger el mando y ponerlo así. Y no es broma, que si dice el mando así como diciendo, bueno, ya estás sentado en la mía, pues le doy el mando. Cuando tiró el mando, claro, me pegó una de la mina, un cabreo, que al <risa> final le dije, le, le mandé a tomar por culo, pero desde ese momento no pasó nada. La de momento que sí que casi tuve miedo, fue una otra noche, fui a para para la cocina, pero cuando salí me quedé. Eh, fijo en la puerta, mirando hacia enfrente. O sea, él estaba durmiendo en el sofá, mi mujer durmiendo y yo mitad del marco. Pero no aquí, sino ahora en otra casa. Lo que veía era una figura. Una figura, mirándome. Yo también me quedé, no sé, me quedé como que 15 minutos mirando. Pero me venía de la harina, me venía como el miedo. Lo que yo hice en ese momento es cerrar los ojos y relajar. Y, y sí. seguía con no, mi curso. No, no. Me fui a la cocina. Cocina dulce, me nombré tal. Pero lo más fuerte fue, cuando yo tragué la luz de la cocina, lo tenía aquí. Aquí lo tenía. Veía la figura. Era una cara sin cara. Veías la forma, veías todo, pero lo que ves es una cara sin cara. O sea, lo primero que yo he hecho es, cuando he ido, es que he una lámina del centro de los pies hasta el, hasta el último pedo que tengo en la cabeza. Pero como sé que estos se alimentan del miedo, lo que hice era, era cerrar los ojos y sacar la rabia de dentro de mi, mi, mi carácter. Y lo que he hecho es, si ya, o sea, tras pasé a silueta y me fui a trabajar al cuarto. Eh, si te digo que no tenía un frío intenso, o sea, cuando yo venía al trabajo con estrés y otras cosas, sí. es, es, es entrar por la puerta y notaba enfado, notaba rabia. O sea, no sé, no, no, ya, ya que era de fuera a adentro ya era otra cosa, ya se veía la diferencia. Me iba directamente a la ducha, la, la, la ducha, me iba a la a la play y de repente, por cualquier cosa que me decía mi mujer algo, te contestaba. Sí, te contestaba mal. Sí. Con más ella me con ella, con más contesta, más le contestaba más fuerte y acabábamos discutiendo. Luego yo me quedaba y le pedía perdón diciendo, que no sé qué me, qué me pasa, decía yo a ella. Yo te lo decía que cuando era abre la puerta, yo me entraba más a la leche. Sí. yo te lo decía entramos allá con mala leche, ni siquiera limpiábamos la casa, ni teníamos nada de nada. Queríamos salir a un sitio, no, parecía que nos retenían en esa casa, no queríamos salir. Y el dinero que nos ha bajado que nos rompía el otro doméstico, el sí, coche, la foto. Otro. tú dices que como si tuvierais un foco de mala suerte allí. Sí, y sí, no sí, una energía sí, ne sí. negra, era... una mano negra, que no claro, entraba paz. Se rompía la lavadora y a la semana la nevera. Digo, esto no puede ser. Nos sí, comprábamos algo nuevo el coche se rompía. La moto se le rompía. Y tú dices, bueno, aquí pasa algo. Sí. Y tú dices que cuando os cambiáis es cuando notáis el cambio. Sí, bueno, van mejor eh, Después de, de todo que se rompía, cuando yo estaba trabajando ella me llamaba como nerviosa porque la luz empezaba a parpadear mucho. Yo le decía a ella, será un cortocircuito. Y digo, pero si la ella ya ha dicho basta y se ha parado. Luego ponerse en el comedor en cosas de volar, como él dio un cojín y todo. Sí, se... Estaba al lado del sofá, si no recuerdo mal, y yo vi que el sofá hizo, o sea, el cojín, o sea, la salchichaza del cojín, hace así, y en vez de caer por inercia, cayó así, o sea, así de golpe, pa Sí, el seco. para El, el seco, sí. Salió del seco. sofá y cayó para el suelo. Exacto, pero cuando salió del sofá, no salió haciendo así. no Salió o sea, recto. es que se, o sea, se cae al la lado. Sí. O sea, la y en vez de caer por inercia, Caiga así, ¡pah! Entonces, oh, ella... Estaban así mirando la tele y, claro, la estantería o, ¿cómo se llama eso? El ¿No? aparador. El aparador, dos. Tienen dos, dos estanterías que se de cristal, pero hay que estirarlo. De repente, veo a ella corriendo al cuarto, <coughs> acojonada. digo, ¿Te ¿Te pasa? ¿qué pasa? Que la puerta se ha abierto de la Imposible, hay que estirarla. Y cuando pues, veo, veo la puerta abierta. Fue después, después de, del día de la soledad. El día después. Cuando yo vi el asunto de verdad, pues podía ser, pues se que... Y yo no hablaste de eso con nadie. No, Os cogéis más sabía los... que eso no era ya no, no era nadie de, de, de bueno. Y lo que me transmitía dentro, cuando me quedé 15 minutos fijamente, lo que me transmitía, ¿sabes qué era? Matarlos. es lo que me transmitía. Pero me transmitía más odio, más rabia, más una, una sensación desagradable. O sea, que cogiera el machete que estáis viendo aquí... Y matar a los montón de que estés durmiendo. De que estoy durmiendo. era maldad mal total. O sea, ¿vale? mal ¿Qué hice yo? Algo que directamente creo que si lo hubiese contado a vosotros estaríais acojonados ahí. A okay, imagina. Yo lo que hice cerrar los ojos y soltar la respiración a fondo y sí, seguir sí. a objetivo. ¿Qué era mi objetivo? Una fase Bueno, pues explicarme aquí de que los cuadros yo los ponía así. Y de repente, un día para otro, acabaron así, sin agujeros ni nada. ¿Sin ¿sí? agujero? Sin agujeros, así. Que lo Cuando murió mi madre, el tercer o el cuarto día ya la ya, ya incineraba ¿no? y yo la tenía en la urna. Pues mi padre decidió colocar la urna enfrente de la cama que estaba un, un, una mesita o sea, mamada. Vale, pues la urna estaba en medio con flores y demás. Yo las primeras noches yo las no pasé con mi padre porque no quería dejarlo solo, por pues, si lloraba, por si necesitaba compañía y demás. Vale, pues esa noche yo vi que la puerta, porque es una puerta de cristal, o sea, como medio cristal y medio madera, yo vi, yo escuché cómo se abría, vale, muy poquito a poco, y vi que la puerta se abrió como unos cuantos centímetros abriéndose para, para dentro de la habitación. Y yo me levanté, miré que no había ninguna ventana abierta por ser hacia contracorriente, sí, como si hiciera un, un túnel de viento, y dije no, aquí no pasa nada. Me lo vuelvo a cerrar... Se vuelve a abrir otra vez, pero antes de abrirse se escucha como, como, o sea, como si fuera un ruido que salía de, de fuera. Yo me levanté, abrí la puerta y dije, aquí no pasa nada. Luego yo dije, papá, papá, esto no va a ser nada, un golpe, viento, lo que sea. ¿Vale? Se escucha un golpe, pone la puerta y se abre de par en par. Así, ¿vale? Pero con un poquito de esfuerzo digo, papá, aquí está pasando algo. Salta él, yo me levanto con él, nos vamos a la puerta. Y, y decimos, coño, bueno, aquí no está pasando nada, será un golpe de viento. Nos volvemos a acostar y me dice mi padre, tranquilo, que yo estoy preparando. Y pasa un ratito, escuchamos la puerta de la entrada de la casa, que se cierra, ¡pam! Y otra vez la puerta se vuelve a abrir, la, la, de la habitación. Eh. Se levanta, ¿vale? ya cabreado, eh, empieza a decir por la casa, ¿eh? ¿Quién hay aquí? ¿Quién, hay ¿Quién ha entrado? Uh -huh. Cuando se va para la puerta, me llaman. Vente para acá. Voy... La puerta estaba abierta. La puerta de la entrada estaba abierta. La puerta de la calle. Sí, bueno, la puerta de, de lo de la escalera. O sea, sí, estaba abierta. La de... y, mi padre, y mi padre me dijo que la puerta no estaba forzada. O sea, estaba abierta de par en el... Queremos preguntarle mm, al espíritu valiente que hay aquí, ¿quién es? Si, si es realmente la persona que creemos que es y si es esa persona que mueva la vela una vez. Si es que no, que mueva la, eh, la llama dos veces. ¿Hay alguien aquí ahora mismo? Si es un sí, mueve la vela dos, una vez. Si eres la maldad, de la otro piso. Cabrón, habla. Y mueve la vela ¿Hay alguien aquí? Mueve la vela una vez, si es un sí. Si no, utiliza, utiliza la grabadora que tienes ahí al lado, la vela. No está para chino, ¿eh? ¿Eras tú el que yo vi la figura de esa casa? ¿Eras tú el que yo vi la figura de esa casa? ¿Tenías un nombre de una mujer tatuado en el brazo? Si es un sí, mueve la vela. ¿Tenías un nombre de una mujer tatuado en el brazo? Si es un sí, muéveme la vela. ¿Tengo tu apellido? Si lo tengo, muéveme un sí. Si no lo tengo, muéveme dos veces. ¿Quién eres? ¿Por qué solo me contestas a mí? Si no eres el que estaba en esa casa, ¿quién eres? Vamos, contesta. Conmigo no es una persona que se puede jugar. Yo no soy el que tengo miedo. porque a los demás sí que las atacas y demuestras tus habilidades y a mí, cuando estoy yo aquí en casa no haces nada venga, responde solo estoy relajado relajado por ti porque sé que no vas a hacerme nada Dime quién eres. ¿O hay alguien en esta habitación conmigo? Ven aquí, que te reto. Venga, rascame la puerta si eres la persona que estaba ahí conmigo. ¡Golpeame! ¡Haz algo! Yo he sufrido demasiado. No vas, a, no vas a hacerme a mí sufrir. Soy demasiado fuerte para ti. Dime tu nombre. ¿O qué quieres de mí? Venga, haz algo.